No te metas en mis conversaciones, Ángel de Brito no se cayó la boca y fue durísimo con. Es difícil, en un medio como el espectáculo, lleno de competitividad, triunfar a menos que se tenga una fuertísima personalidad, pero, a veces, ni siquiera eso ayuda a superar los prejuicios ajenos, algo que está comprobando en carne propia Laurita Fernández. La joven, que pasó de competir en el Bailando en el Sueño a ser jurado debe soportar una gran cantidad de ataques, tanto de sus compañeros como de los participantes del certamen que la cuestionan por cada cosa que hace o dice. Con mucha más experiencia ante esta clase de situaciones, Ángel de Brito sabe manejar, usando la ironía, los ataques de los demás y no se toma nada en serio. De hecho, U es a la palabra para poner en su lugar, rápidamente, a quien quiere cuestionarlo. En este caso, con mucho sentido del humor, el periodista le envió un mensaje clarísimo a uno de los participantes que podría traducirse como No vengas donde no te llaman. Por favor. Arroba Julián Serrano 01 No te metas en mis conversaciones con tu madre. Gracias. La réplica, divertidísima, generó una gran cantidad de comentarios todavía más picantes por parte de los cibernautas. Pornocop, Ángel, ¿sabias que arroba Julián Serrano 01 dijo que quiere golpear a los homosexuales amanerados? Te lo digo para que cuides a Polino. ¿Qué se siente tratar con un milenial homofóbico? ¿Raro no? Silvia Starr. Ángel pregúntale a tu angelita por qué le tiene tanta bronca a Laura si Laura no anduvo con el chato y la tal marca Gasol y por qué su novio no le va a ver bailar. Merlina, jajajaja eso es tan genio Ángel. Patricio Reyes, el rating de los viernes tienen que agradecérselo a Telefe que les da un día.